Hay algunos días que estoy muy activo, que todo el día estoy en Twitter Y precisamente estaba viendo esta tendencia Film Your Hospital Que salió en Estados Unidos Y que aparentemente Pues es una tendencia en Estados Unidos Dross hace un video que no lo he visto o, Terminando yo creo que este programa Voy a ver el video de Dross Y por eso se hace tendencia también en México Dross tiene mucho, mucho alcance Y la verdad el tema era interesante No lo conozco a profundidad pero por lo que sé es que este hashtag de, de Film Your Hospital eh, es como para que vayan a grabar los hospitales. Esto sucede en Estados Unidos y donde aparentemente se dice que hay muchas muertes por el coronavirus. coronavirus Se dice que, que los hospitales, pues como en México, están siendo rebasados. Y lo mismo, ¿no? Que hay mucha tragedia, muerte y demás. Pero cuando la gente va a grabar esos hospitales. Aparece, parece que no hay nadie parece que quien trabaja ahí en realidad no está haciendo nada porque no hay nadie es decir como que no, no hay enfermos y solamente es como que les han dicho que se queden en sus casas pero en el hospital no pasa nada no hay enfermos no hay nadie ahí eso es lo que he visto en ese hashtag que están utilizando en Estados Unidos y que ahora pues están compartiendo compartiendo en México, porque en México no se está realizando todavía eso de grabar los hospitales me parece que en Estados Unidos lo hacen porque tienen sus dudas, porque de pronto si se obedece todo este tema de, de las leyes sanitarias para controlar el coronavirus de pronto si hubo pánico de pronto la gente tiene miedo y obviamente respeta y sabe que si salen de sus casas Pueden infectarse, infectar además, colapsar en hospitales, etcétera, lo que ya sabemos. De pronto sí puedes tener una cuarentena, un mes, mes y medio, pero como el presidente de Estados Unidos lo ha dicho, pues hasta que él ordene que se renueven todas las actividades, se van a renovar, hasta que él diga. Ningún estado, ningún gobernador, va a decirles qué hacer a la gente y cuando darles órdenes de ya salir a las calles y hacer su vida, sino hasta que él lo diga. Y entonces creo que es ahí donde empieza el conflicto con las personas. De, es una ley impuesta y es ahí donde empiezan ya a salir esas personas a ver qué tan cierto es, qué tan cierto es que hay muertos, qué tan cierto que hay enfermos, qué tan cierto que los hospitales están colapsados y entonces están grabando eh, los hospitales y aparentemente no hay nada de lo que se dice en televisión y si esto se hiciera en México pues bueno también nos daríamos una idea porque quiero creer que todos estamos en casa quiero creer que todos seguimos la sanidad por, por mucho que a mí me hayan visto decir que no le tengo miedo al coronavirus que me parece que hay exageración por parte de los medios he seguido las leyes y las reglas como las han pedido ¿no? y quiero creer que todos ustedes también entonces no sabemos cómo estén los hospitales. Que se le pide a la gente pues que no vaya a los hospitales, que si estás enfermo te quedes en casa hasta que el virus pase. Porque como ya lo he dicho, solamente tomando agua suficiente, comiendo bien y paracetamol por si tienes temperatura, con eso debes de quedarte en casa y mantenerte ahí hasta que de verdad estés muriendo pues tengas que ir a un hospital donde se supone están saturados y donde se supone no te pueden dar un respirador y donde se supone que podría venir la muerte si nosotros nos dedicáramos a, a efectivamente ver cómo están los hospitales y hacer lo mismo que los estadounidenses ir y grabar pues tendríamos una, una idea diferente de qué es lo que verdaderamente están pasando en los hospitales Paracetamol, sí, Fernando Morales. Para Paracetamol. Parece una tontería y parece bien recible, pero es eso. Las indicaciones son esas. Yo tengo un hilo en Twitter donde yo estuve hablando a las instituciones públicas y privadas y servicios del mismo gobierno para informarme sobre el tema del coronavirus, para saber dónde hacerme la prueba, cuánto cuesta la prueba, cómo y dónde, quién se la hace, cuál es el procedimiento. Todo eso lo hice tengo las grabaciones y, en, y quien me sigue en Twitter conocerá todo lo que he estado haciendo en Twitter y verá pues que lo hice, ¿no? Hice mi investigación de campo. Y no, gente, el coronavirus no se cura. Es un virus. Los virus quedan ahí para siempre. sí esto, y como lo dije en Facebook hace rato, que la gente que me sigue en Facebook, si es un virus, no se cura. Lo vamos a tener en todo el mundo, todo el tiempo. No porque nos encerremos cuatro meses o cinco meses va a desaparecer el virus. No, eso no es así. Nos están mandando a casa para no saturar los hospitales y que colapsen. Porque no solamente hay enfermos de este virus, sino muchos otros enfermos. Ya les dije, el coronavirus está, no está ni dentro de las 10 enfermedades más letales y que diariamente ocasionan pues, estragos. O sea que el coronavirus está como el número 13, pero primero hay 10, 11 o 12 enfermedades antes que atender antes que un coronavirus. Así que no se quita el coronavirus. Tampoco hay antídoto para curarte. Eso no, eso no va a pasar. Puede pasar 3, 4, 5, 6, 7 meses o hasta un año o dos años y te va a dar coronavirus. Porque es un virus que se propaga y que está ahí y que lo único que lo puede detener es una vacuna. Así que, mientras no haya una vacuna, que no la pongan a todos a nivel mundial, porque se la tienen que poner a todos a nivel mundial, mientras no lo haya, nos va a tener que dar y nos va a pasar eso. No estoy diciendo que vayamos a morir. Recuerden que solamente tiene un 2% de mortandad. Se mueren más las personas que, que no llegan al hospital porque están saturados, porque muchas personas tienen miedo a morir por el coronavirus. ¿ok? Si nosotros... Eh, desobedecemos esta ley sanitaria e iríamos a grabar los hospitales primero estaríamos violando la ley estaríamos haciendo enojar a mucha gente eh, estaríamos poniendo en peligro a otras personas y estaríamos propensos a, a ser contagiados y llevar ese virus a casa por eso no hay que hacerlo no hay que ir a grabar los hospitales, por mucha evidencia que uno quiera ver, no hay que hacerlo. Pero, pero, si sí, los trabajadores de esos hospitales son honestos y muestran la realidad de su parte laboral, que no sé si, si les hayan hecho firmar algo, si puedan hacerlo o no, o si hay alguien rebelde y que se dedique a grabar cómo están los hospitales, y de pronto viéramos que, es mentira que los hospitales están rebasados y que hay mucha gente enferma y muriendo de coronavirus. ¿Qué empezaríamos a pensar? ¿Qué empezaríamos a pensar? Gracias a Esteban Álvarez por esos 10 dólares. Vivo en Indiana pues. Y los hospitales están vacíos. Ahí hay una prueba. Gracias por esos 10 dólares. Explícame más cómo que están vacíos. En Indiana dicen que los hospitales están vacíos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Aquí yo he visto que el problema es que de los insumos, que es lo que se está peleando que no se tiene. ¿Por qué se pelea eso mucho en México? De hecho, yo que sigo Twitter es más tendencia en la falta de insumos que las mismas muertes. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra política en México. Y entonces lo que se busca es eso. Eh, tener conflicto y tener una mala opinión del gobierno No estoy defendiendo al gobierno Porque esa no es mi labor Mi labor es decir la verdad Sea donde sea y sea con quien sea El día de ayer hubo un problema Con Eugenio Derbez Ustedes conocen a Eugenio Derbez Actor, comediante eh, Que en lo personal He seguido su trabajo No tengo ningún problema con él como persona Pero el día de ayer cuando él Publicó un video Donde pedía insumos para eh, la clínica 20 de Tijuana, y que decía que su amigo doctor dijo el nombre, le había, se, lo había contactado por teléfono y le había dicho esto, y por eso él salía a, a pedirlo, y al final del video es como, no puedo creer que nuestro gobierno permita que las instituciones estén de esa forma, y que, ¿saben? Lo, lo mismo. Entonces, por, por eso ahí creo que la gente se dio cuenta que, que el mensaje era más de Desprestigiar era más de señalar que había algo malo que el de ayudar. Claramente sé que en todos los hospitales, porque están rebasados, sí faltan insumos, sí hay hay problemas de. de que no se pueden atender a todos. Un, un drama muy, muy grande que obviamente todos nos, nos hace sentir mal y que y tenemos la intención, primera, de maldecir al gobierno, y en segunda, de ayudar. No todos. Tienen esa sensación de, oh, está diciendo eso, hay que ir a ayudar. No, tienen la sensación de maldito gobierno. Precisamente esos mensajes se difunden para eso. El IMSS de eh, Baja California sacó el comunicado de que Derbez estaba mintiendo y que la clínica estaba bien. El IMSS, la institución pública, la de gobierno de la que se refiere. Y entonces ya no es el comediante que le dijo un amigo. Es la institución a la cual está señalando. Entonces, en la mañana salió el gobernador de Baja California a decir que Eugenio tenía razón. Yo hice un hilo dentro de Twitter, explicando todo esto paso por paso, cuáles son los errores, cuáles son las cosas que no se dijeron claras, eh, un mensaje de una doctora que salió a dar la cara y decir que Derbez estaba mal, que ella era la representante de todas las clínicas de Baja California y que lo que había compartido era una fake news, y eso es lo que, a, lo que yo me dedico, a desmentir fake news, sean como sean, sí sé que necesitan ayuda a todos los hospitales, incluso la necesitan desde antes del coronavirus, yo Pagué mi seguro como por cuatro años, el, el seguro social, yo, yo, mi nombre, yo, ir a pagar bimestralmente y después eh, mensualmente lo, mi seguro, yo, yo, yo, para lo ocupara o no lo ocupara, iba y lo pagaba, para cuando el día que me enfermé y fui, no sirvió de nada, no sirvió de nada porque, no, las medicinas no las había, estoy hablando de hace tres años, no había medicinas, a, a, hace falta obviamente todos esos insumos desde siempre para qué fui al seguro si sí, me iban a operar me mandaron a operar como para siete meses después me iban a hacer una operación a corazón abierto literal yo súper espantado obviamente no me iba a esperar siete meses ni tampoco tenía los medicamentos que me tocaban a pesar de que yo fui puntual con todos mis pagos en el seguro, entonces, en ese tiempo no estaba obrador, en ese tiempo no estaba obrador, ¿qué hice?, pues tuve que ir a un particular, y después ¿qué sucedió?, pues no, no, había, no había ni necesidad de abrirme el, el pecho y hacerme una operación a corazón abierto, no estaba enfermo de eso, Dios mío, me sentí tan traicionado, tan mal, Fui y dejé de pagar mi seguro social, ¿no? Esas clínicas de verdad son matasanos, dicen, pero bueno, es lo que tenemos y no, no es de este gobierno, es de todos los gobiernos pasados y el de ahora yo no sé cómo esté, pero seguramente sigue igual porque no se les brinda el apoyo que se requiere, porque no somos un país que tenga la, el potencial para poder apoyar a las instituciones, no solo de salud, sino también de... de de educación y muchas otras más, ¿no? Un saludito a Viv González que nos mandó cinco dólares. Ox, yo vivo en el condado de San Diego. Y amistades que trabajando en hospitales y dicen que hay casos de COVID-19. E insisten que nos quedemos en casa. Claro, claro. Eh, yo lo he dicho muchas veces, el, el virus existe. Y como tal, va a existir. O sea, todo nos va a dar. Se lo repito, en algún momento, aunque no salgamos un año de nuestras casas, el virus existe y ya se quedó en el, en el planeta, los virus no se curan, los virus no se exterminan, los virus se controlan y se controlan con vacunas y mientras no haya vacunas, el virus ahí va a estar y nos va a dar a todos, a todos nos va a dar, incluso cuando eh, tengamos ya nuestra vacuna, incluso el virus va a andar rondando, eso es algo que se quedó para siempre. Así que si pensamos guardarnos y mientras que el virus pasa ¿no? por la noche y, y, y ve la sangre en nuestras puertas, eso de la sangre sobre nuestras puertas es una referencia que si ustedes no saben de qué trata, pues no se las voy a explicar ahora, entonces va a pasar, va a pasar y después se va a ir el virus y desaparecerá y saldremos hacia el sol y festejaremos de que el virus murió, ¿no es cierto? El virus va a estar ahí siempre siempre, nos vamos a morir y va a seguir infectando a personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque el virus quedó y está ahí para siempre, el virus apareció para siempre, esos son los virus, no hay antídotos, hay vacunas que los podemos controlar. Últimamente me han dicho que estoy pagado ahora por el por el gobierno, por desmentir las fake news del coronavirus, y nunca he dicho que no exista, por desmentir cosas, que, que manipulan más bien, las cosas que manipulan el coronavirus, porque lo que se manipula en redes sociales y más en Twitter, todo es para darle en la torre al gobierno. Entonces, como yo los desmiento, pues me están diciendo ahora que yo estoy pagado por el gobierno. <coughs> si el gobierno me pagara por hacer eso, sería feliz, porque mi tiempo eh, sería recompensado, y además estaría diciendo verdades Y tendría todo el apoyo Para indagar en todas las instituciones Y a donde yo quisiera, sería feliz Si el gobierno me pagara Por ocultar las cosas No lo haría Porque El gobierno solamente dura seis años Y cuando Se acaba eso Se devela mis mentiras También Y mi persona, mi personaje y lo que sea, obviamente, se va a ir al caño. Entonces, no, por mucho que a muchos nos llame la, la, el dinero, debes de ver a futuro y saber si ese dinero de verdad es bien habido o no y qué te va a suceder o no al final. Si la oposición me pagara por echarle tierra a, a, a AMLO y a su gobierno, no lo aceptaría si de verdad fuera tan puerco y asqueroso como lo es Doriga, Loret de Mola y muchos otros que de verdad dan asco. Me daría asco a mí mismo hacerlo y, y con todo el dinero que me pagaran, no sé, no me podría bañar para quitarme esas manchas asquerosas. Pero si la oposición me pagara por decir la verdad... Donde el gobierno miente, sería feliz. Es decir, yo sería feliz donde me paguen, siempre y cuando me den la oportunidad de decir la verdad. Yo no estoy con ningún bando, estoy con el bando de la verdad. Si un bando miente, lo desmiento. Si el otro bando miente, también lo desmiento. De eso se trata. Así que no, gente, no me paga el gobierno. Me gustaría que me pagara el gobierno por decir verdades, pero se lo estoy haciendo de gratis, lastimosamente. Y si la oposición, si me está viendo oposición, Pripan PAN y demás, eh, quieren pagarme por desmentir falsedades que el, gobierno lo di que el gobierno diga, por favor, aquí estoy a su disposición. Mientras sea decir la verdad, no me importa de qué lado sea, pero solo eso, no mentiras, no ser tan asqueroso y puerco como son ambos lados, porque yo he visto a estos reporteros, esta gente que sale en medios, y que ataca con todo al gobierno, y que pone el tema del coronavirus, de los, eh, de los, eh, las cosas que necesitan, en los, los insumos en los hospitales, y demás cosas, y también veo a la gente que, que protege al gobierno, es porque hay un, hay un grupo de youtubers, un grupo de youtubers que no sigo afortunadamente, porque me darían asco, que es este... Bueno, hay, hay por ahí unos, ¿no? Ni recuerdo cómo se llaman. Ustedes seguro los conocen. Que a todo le aplauden al gobierno, pero a todo... Y, y ese aplaudimiento es asqueroso y vil, tal cual los de oposición. Entonces, no, no me quiero juntar con ellos, ni me quiero juntar con los otros. Y desafortunadamente, ya lo que voy con esto, es con el señor Eugenio Derbez. Y como les repito, no tenía, ni, no tengo ni, ten, ni voy a tener problema con el señor, pero el día de ayer... Me parece que se equivocó al publicar una fake news. No estoy diciendo que en la clínica 20 o en la 1 de Tijuana, de verdad, no necesiten los, los, eh, los insumos. Seguramente los ocupan. Pero mi obligación y mi tarea era demostrar que si este señor se leyó una fake news, decir, la regó, señor. Leyó una fake news de tías, como lo publiqué en Twitter. Y fue que el señor... Eugenio Derbez, pues me bloqueó, me bloqueó porque obviamente las personas comenzaron a pasarle mi hilo, a demostrar todo lo que yo había escrito en mi hilo, y donde obviamente dejo al descubierto los errores del señor Eugenio Derbez en ese en ese hilo, eh, entonces me bloqueó, y entonces <risa> pienso, pues al final de cuentas me hecho de enemigos a todos, me hecho de enemigos a los opositores y a los del gobierno, por decir la verdad. Decir la verdad en todos los ambientes, en todos los lugares, termino perdiendo. Todas las personas que digan las verdades, terminan perdiendo. Porque los intereses son mucho más grandes que las verdades. ¿Por qué mentir, derves? ¿Por qué mentir y decir mi amigo el doctor tal me habló por teléfono? Cuando sabes que eso es mentira. Cuando sabes que lo que leíste fue una... Eh, cadena de las que comparten las tías en WhatsApp ¿por qué hacerlo así? ¿no? y por qué al final rematar con, rematar con un o oh, no sé por qué tengan así a esas a las instituciones si querías ayudar con ese mensaje Eugenio Derbez hubieras etiquetado con todo el poder que tienes de seguidores en redes sociales a el IMSS de Baja California a el gobernador de Baja California un presidente municipal de la zona donde esté la clínica y al mismísimo AMLO también. Seguramente el mensaje les llegaría de trancazo a todos ellos y todos nosotros, tus seguidores, habríamos hecho eco para que las instituciones hicieran algo. Pero no, no etiquetó a nadie de ellos, lo que fue es lanzar la pedrada y échenle la culpa al gobierno, ahí está el hueso, eh, destrocen al gobierno. Eso no es querer ayudar, eso es estar de un bando, de un bando político. Y entonces en México al menos, eh, señores que están en otros países, al menos en México lo que estamos viviendo no es solamente una pandemia, es una guerra política. Y eso es asqueroso, eso es asqueroso y más asqueroso que no nos demos cuenta y que cada quien agarre un bando. Que a mí sí, que es mi abuelito AMLO y que lo defiendo. Y los otros, que no, que, que Calderón era el mejor y, y que estamos con Calderón. No sé por qué deben estar por, con Calderón, si el que acaba de salir es Peña, pero creo que es porque en las elecciones que vienen, la esposa de Calderón es quien se va a lanzar a la presidencia. Por eso ahí está el cuchillito, por eso ahí están con todo esto, haciendo ver mal a un gobierno que por primera vez entró eh, a la presidencia para que... En cinco años, lo que venga es la esposa de este señor Calderón, es la que se va a lanzar como candidata a la presidencia. Y como vieron, hizo un cochinero este señor Obrador, entonces nosotros, nosotros que sí apoyamos la marcha feminista, nosotros que sí les dijimos las noticias del coronavirus, nosotros sí vamos a gobernar bien el país de México. Yo no puedo decirles cuántos presidentes he visto y a veces creerán que miento y a veces creerán que, que de verdad me saco las cosas de la manga yo he visto muchos presidentes pero no tienen ni idea cuántos, se los juro se los prometo y he vivido en cada sexenio de esos presidentes, algunos que ustedes ni siquiera conocen o vieron en libros de texto y estuve en esos gobiernos en ni uno en uno en uno el gobierno ayudó a la gente más necesitada. En ninguno vi un cambio. Yo tuve que hacer el cambio, mi estilo de vida, y con lo que yo viva, lo tuve que hacer en cada sexenio. No, no pude estirar la mano para que el gobierno me diera algo. El gobierno debería de estar para apoyarnos, por ejemplo, en esas instituciones. Cuando yo pagué y cuando yo fui a tomar mi servicio al Seguro Social, ahí debería de tener ese beneficio, y que diga, ah no, este gobierno funciona, no, ni uno, ni uno ha funcionado, en mi perspectiva, seguramente algunas personas, y qué bueno que el, el gobierno quizás sí les haya funcionado, hay niveles en la sociedad, el más bajo, los más pobres, los del medio que no son los que medio tienen dinero y medio son pobres, no, los del medio son los pobres, que mantienen al, al, al país y después viene la clase alta los acomodados los acaudalados los que son de siempre los por herencia no por herencia por compadrazgo por hueso esos mismos siempre han estado ahí siempre han estado ahí entonces los chingados son los de la clase media que no es que medio tengamos dinero no solo, somos los pobres que trabajamos y que mantenemos el país, el motor del país, los más chingados, los que nos, nos, eh, nos oprimen, los que nos ponen a trabajar, los que nos quitan impuestos, los que no nos dan servicios, porque los pobres más pobres, ellos siempre han comido un pedazo de pan, una tortilla con un chile en medio y eso siempre han comido y así subsisten, sin servicios y sin que el gobierno los voltee a ver ni nada, así que ellos sobreviven nosotros queremos alcanzar un nivel que no, que no está destinado para nosotros porque no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos marcados para eh, servir, para hacer eh, que este motor del gobierno funcione de este país y que los acomodados siempre estarán acomodados, se los cuento y se los digo porque afortunadamente me he podido asomar a esos niveles, me he podido eh, andar entre gente que están en esos niveles y no tienen bronca, esa gente vive tan normal Tan feliz tan... La situación en México está A toda madre porque viven Obviamente en lugares buenos Porque tienen los servicios completos Y porque no se preocupan de nada El estilo de vida que tienen esa, esas personas Allá arriba Es un México irreal Había un programa en, en televisión En Netflix que se llamaba mmm, Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Era de mexicanos ricos Y su vida es ¡Guau! Wow, ¿No? ¿A poco es un, es un México? Sí, no se ve pobreza por ningún lado. Fiestas, eh, artículos, compras, viajes, pues lo que se te antoje. Es vivir tan tan cómodo y plácidamente. Es, es, es genial vivir así, claro. Pero para que estos vivan así, abajo nosotros tenemos que entregar la vida misma. Y no no nos hemos dado cuenta, y no, nunca nos lo van a decir, y peor aún, siempre le vamos a lamer las botas, a un eh, Eugenio Derbez, a un López Dóriga, a los de Morena, a los del PAN, a los del PRI, lame, lame, lame botas nosotros, pensando que somos parte de fifís, <risa> qué risa me da la gente que se cree fifí, y es Tan pobre como yo Feo, feo, horrible Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Bueno, buenas noches, uh, Oscar ¿Qué onda? Sí, soy Oscar Hola. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, aquí Escuchándote tus historias ¿Mismo? Bueno, más bien tu historia Y con eso de de Derbez Mis frustraciones Que de verdad Cuéntame, mi hermano, ¿qué me quieres platicar? Bueno, te conozco de, de varios de varios tiempos de, de tus videos y, y en verdad es admirable lo que haces. Aunque sí, tú dices, me he hecho enemigos, me he hecho problemas. Pero créeme que nadie tiene los pantalones para dar la cara y decir la verdad. Eso... Eh, cuenta mucho y eso es de aplaudirse Pues así es, así es, es pesado sa, a sacar la cara y decir algo que pues puede perjudicar De hecho por eso muchos periodistas pues terminan asesinados en diferentes estados de la República Mexicana Obviamente yo no me meto en temas tan delicados porque ellos son verdaderos verdaderas valientes Verdaderas valientes sí. al denunciar a gobernadores, al denunciar a grupos armados, a denunciar fraudes, obviamente yo no me meto hasta esos hasta esas instancias porque de sí, verdad arriesgan arriesgan la, la, la, la vida y esos periodistas, todos esos periodistas que han muerto son verdaderos valientes y no quisiera compararme con personas como ellos porque ellos de verdad entregaron la vida y, y no pudiera yo compararme con ellos, pero sí puedo decir que soy muy... Eh, Gustoso de defender la verdad y la justicia, así como superhéroe, pero eso solamente es en los cómics y en las caricaturas. La verdad aquí en el planeta lo que rige es el imperio, lo oculto, lo malo, lo que controla el mundo. Pensemos que alguien quiere controlar el mundo, el mundo ya está controlado desde hace mucho. Lo que han controlado es que no hay héroes y por los héroes que salen los exterminan. Tengo un, un mensaje ahí, primero voy a leer a alguien de Facebook, voy a leer sus comentarios. Primero a Casi Castro por esos 20 pesotes, dice Ox para presidente. Me gustaría ser presidente, pero no me dejarían, no me dejarían porque la verdad yo sería muy estricto, pero lo que más me enoja, lo que más me enoja es la delincuencia. Me súper molesta todos esos delincuentes que suben a los microbuses. Asaltan, roban, violan, secuestran eh, Esa violencia contra la mujer eh, Los grupos armados, droga y demás Todo eso, todo eso a mí me pesa mucho Y literalmente ten, pod, tendría que hacer una guerra Si yo fuera presidente Porque yo sí no le daría chance a ni un delincuente Ni a una persona eh, del, delictiva, a ninguno Sé que si no hay delincuencia, sé que si hay seguridad en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestra comunidad, pueblos, ciudades, etc. Si hay seguridad, lo demás lo hacemos solos. Nos buscamos el sustento, nos buscamos trabajo, hasta nos buscamos educación si hay libertad. Porque estamos, somos un país secuestrado por la violencia. Un país espantado por la violencia. Que no, las chicas no pueden vestirse bien. Eh, o vestirse como quieran porque ya hay personas allá afuera enfermos, gente malvada que las secuestra, que las viola, no, no puedes tener un carro bien, no puedes luchar y construir tu casa y tener a tu familia bien acomodada y tener lo tuyo porque ya hay un envidioso que te lo quiere robar, que te quiere secuestrar, que te quiere matar incluso, ni siquiera te quiere quitar el dinero, te quiere matar porque él no tiene lo suyo. sí exterminaras y quitáramos toda la delincuencia les juro que lo demás se arma solo porque confianza con confianza se puede tener hasta trabajos nocturnos se puede tener servicio de, de transporte en las 24 horas y se podrían generar empleos de día y de noche y entonces así tendrían todos la confianza incluso de ir a estudiar en la noche de hacer lo que quisieran porque pueden ir y regresar a sus casas con toda la serenidad posible y seguridad de que no les va a pasar nada, ahí con todo eso ya podríamos tener un país diferente que empezara a generar económicamente en la forma de educación y demás pero no, el pinche violencia, el, el sistema, los tratos de tráfico de armas, de órganos de droga y demás dejan mucho más dinero, ¿a quienes pues a los que están arriba, ¿quiénes sufren? los que les dije hace rato nosotros, los pobres no, a los pobres que les quitan, a los pobres que les roban, a los pobres que él nos mata Nada, todos los chingados somos los del medio Pero ni modo y disculpen las palabras, pero bueno Paola, Paola Chulada dice, solo quiero comentar que Esta situación nos está enseñando tolerancia, respeto por la vida y conocernos personalmente y pasar tiempo con la familia Paola Loyola Ay, Paolita Sí, y pasa que cada persona, claro, al, al, a la forma en donde está, a cómo vive, claro que tiene su propia realidad. Si pensamos en Bárbara Regil, seguramente la chica hace yoga, hace ejercicio todo el día, come sanamente, es súper fitness, seguramente da vueltas en su patio gigante o en su departamento, convive con sus perros y ve Netflix. Y dice, me está enseñando a tener un cuerpo más saludable, a tener espacio para mí, ahora puedo leer y cosas así. ¿Sí? Ok, pero por otro lado se están matando, por otro lado ya no se aguantan en la casa, por otro lado tengo una historia, en un poblado cercano a una mujer, la corren de su trabajo, Hay muchas personas que trabajan en casas eh, y demás que prestan servicios, pues la corre, la, la, la señora, la chica, esta tenía dos hijas, me parece. Entonces la corren, no tiene para darle comida a sus niñas y no sabemos cómo estén mentalmente todas las personas. Lo que ella decidió fue escribir una nota, pegarla en la ventana donde decía que no abrieran la casa y que lo que iba a hacer pues era, porque ya no soportaba la situación, lo que hizo fue encerrarse en su casa con sus hijas Prendió el gas y lo que intentó fue suicidarse y matar a las niñas, morirse juntas. ¿Por qué? Pues porque no tenía sustento, no tenía trabajo. ¿Qué les iba a dar de comer? No un día, no dos días, toda una cuarentena, no hasta el 30 de abril, quizá hasta el 30 de mayo o quizá como están diciendo hasta julio, ¿cómo le va a dar de comer a sus hijas? Entonces en su desesperación prefirió quitarse la vida con las niñas, afortunadamente... Los vecinos vieron la nota, llamaron a la policía y pues rescataron a las niñas. Yo no sé ahora cómo esté esa situación de esa persona, pero como te digo, Pau, cada quien está viviendo su realidad. Habemos algunos que como yo, pues, estoy tranquilo, ¿no? Porque pues por 12 años he estado aquí en mi mismo escritorio. Allá afuera se puede estar acabando el mundo y yo seguiré aquí porque esa es mi realidad desde hace 12 años pero otras personas no, y otras personas la están pasando muchísimo, muchísimo muy mal, yo creo que como un 40% de la población está viendo, eh, tronándose los dedos por decir, ¿de dónde saco dinero? Tengo que salir a trabajar, esas personas que andan en taxi, en Uber, ¿sabes cuántas personas trabajan en Uber? En, en, en el servicio público, en los camiones, estas personas que son choferes, eh, ya no hay, ya no hay gente, ya no van a la escuela, ya no van al trabajo, ya no pueden salir, ¿qué hacen estos camioneros? ¿qué hacen todas esas personas viejitas que veías en la calle vendiendo sus, sus, eh, sus tés? yo siempre que veo viejitas vendiendo sus tés de limón, de manzanilla, que arrancan sus hierbas en los pueblos donde viven y se van y se atienden en las ciudades vendiendo sus hierbas y que casi todos ni siquiera las voltean a ver, ¿qué hacen cuando ahora no hay gente? Si sí, era lo único el, único, el único sustento era tratar de vender sus, tés, sus hierbas, sus hojas de limón, de naranjo, sus hierbas medicinales de su, que, que cultivan en casa, que plantan. Es horrible la realidad de cada persona. Es muy diferente. Ok. Eh, este problema de coronavirus, lo voy a volver a repetir un poco y rápido. Comenzó desde hace mucho. Y comienza con este enfrentamiento que tiene Estados Unidos contra China por la economía. Muchas personas no entienden el porqué, el por qué de nada, por, precisamente por eso, por el desconocimiento. Hay un pleito entre China y Estados Unidos, y bien lo saben muchos, porque la economía de China está sobrepasando la de Estados Unidos. Y si la moneda de China sobrepasa la del dólar o Estados Unidos obviamente ellos tendrán el control absoluto del, del poder del mundo no como Estados Unidos ha hecho a lo largo de la historia China podría convertirse en ese poder eh, económico obviamente Estados Unidos no le no lo va a permitir y qué sucedió con el Huawei con el Huawei muchos tienen Huawei yo tengo un Huawei aquí pero en Estados Unidos no tienen no se los permitieron ¿por qué? porque Huawei comenzó a vender en todo el mundo. Sus dispositivos son buenos, son de mejor calidad y los precios son más accesibles que un, eh, a, que un iPhone. Entonces, ¿qué sucede en Estados Unidos? Que, si ustedes no saben, y los que están en Estados Unidos sí lo saben, hicieron una ley de que prohibían entrar a Huawei al mercado estadounidense porque se creía... <coughs> Que los dispositivos obviamente tenían la posibilidad de grabar, de retener información y de espionaje hacia Estados Unidos. Con esa ley, con, esa, con, con ese señalamiento, Huawei ya no pudo vender teléfonos en Estados Unidos porque obviamente le estaba rebasando la, la, las ventas a Apple. Un producto meramente estadounidense que distribuye alrededor del mundo entonces lo chino lo estaba superando y pum, ahí fue la ley. Entonces ya no se vende Huawei allá en Estados Unidos. ¿Qué sucede al inicio de, del año? Pues una tentativa guerra entre Estados Unidos e Irán por según la muerte de un capitán, de un general. Y lo que se provocó un conflicto de que se iban a, a haber una guerra ahí. Pero lo que en realidad sucedió fue el problema de, del petróleo. Porque Estados Unidos le quiere poner una restricción a Irán para que solo pueda vender petróleo con dólares, con petrodólares. Pero Irán no le hace caso a Estados Unidos, se pasa por el arco del triunfo esa ley y le vende petróleo a Rusia y le vende petróleo a China con yuanes, la moneda china. Obviamente ahí está el conflicto, Estados Unidos no quiere permitirle que compre el petróleo china a Irán con yuanes, porque la ley del petrodólar está establecida y China se la pasa por el arco del triunfo. Ahí tienen el problema. Segundo acto, no se pelean, no hay guerra, pero ¿qué sucede? Un, un virus empieza a aparecer en China. Y esto es a lo que me refiero de que ¿tú crees que es conspiranoico? ¿tú crees que el gobierno lo, lo hizo, que es un cuento chino? Sí, es un cuento chino real. Lo que es irreal es toda esta fake news, toda esa información que comenzaron a lanzar para tener miedo. Aquí yo ya no encuentro la relación. No vamos a decir si China lo hizo o si Estados Unidos lo hizo en laboratorio. Se cree que comenzó en un animal y pasó a una persona. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya vimos todo lo que sucedió en Europa. China se curó. Ch China lo tiene controlado, ¿no? No hay brotes de coronavirus. Y curiosamente, solamente había tres lugares, tres lugares en China donde estaba lo del coronavirus. Todo el gigantesco país chino estaba como si nada, trabajaban normal. Solamente tres ciudades en China tenían el problema de coronavirus. ¿Qué pasó? Se pasó a España, se pasó a Italia y a países europeos. Yo por eso pensé que en, Estados, que en México y en todos los más países que no teníamos que ver mucho con esto nos iba a suceder. Pero ¿qué sucede? Que sí. Ahora Estados Unidos tiene una agenda en donde todos los países aliados a Estados Unidos tienen que someterse a las mismas normas. Por eso a, aquí en México parece que eh, Andrés Manuel no quería la cuarentena, no quería cerrar fronteras, decía que todo estaba bien, que lo íbamos a pasar normal, que estábamos preparados y de pronto no sale a dar un mensaje autoritario, pero sí de poco a poco de sacar a la gente en las playas, de cerrar restaurantes, de cerrar gimnasios, de cerrar todo evento público, porque literalmente comenzó con la agenda que Estados Unidos les ha impartido a todos los demás países y tienen que acatarse a lo que Donald Trump, como lo acaba de decir, hasta que él diga que se vuelve a la normalidad, se va a volver a la normalidad. Así que ahora en esta nueva proyección que voy a hacer es... No se va a regularizar esto hasta que Donald Trump no lo permita. Que se regularice en México y en todos los países latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere tener en este en este tema de pánico? ¿Por qué nos quiere tener controlados? Ahora, ahí va mi hipótesis y es mía. Y no quiero que se la apropien y digan, es que Oxlack dice. No, no, si yo estoy loco, si yo digo mentiras si hoy me voy a atrever a decir tonterías... Ese soy yo y me pueden tirar de a loco. No quiero que después en publicaciones digan, ¿es que tú dijiste? No, no se lo estoy diciendo para que ustedes se lo crean. Es la forma en que yo veo lo que va a suceder. ¿Ok? ¿Cuál es el tema del 5G y del TikTok? ¿Por qué? ¿Por qué una, una red social tonta para muchos, absurda, donde solamente hay niños, donde solamente hay chicas bailando, donde... El, el, la inteligencia no fluye porque una aplicación tan banal, tonta y el cali adjetivo calificativo que le quieran poner ¿por qué tendría que ver con el tema de poder político y de coronavirus? ¿por qué? porque está sucediendo lo mismo que con Huawei en Estados Unidos se quiere implementar hay un video donde eh, se está promoviendo que el TikTok sea prohibido en Estados Unidos, al menos, para las personas que estén dentro de los ejercicios eh, políticos. Es decir, las familias que, que sean de políticos o que estén al servicio del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no sean vigilados. Porque se dice que TikTok, al descargarlo, le estás dando la opción de... De tener información de tus archivos, de quién eres, de tus fotos, de tus videos, de tus contactos, de tu teléfono. Lo, mismiti, lo mismísimo que Huawei. ¿Por qué sucede esto? Porque TikTok es una marca china. TikTok es una, una aplicación, una red social que es de chinos. Y que es la más descargada a nivel mundial, superando a quién creen. A Facebook. ¿De dónde es Facebook? De Estados Unidos. Como es Apple de Estados Unidos. Cuando abres tu Facebook, ¿qué, le, ¿qué te pide? Que le des su información, que le des tus contactos, que le des tu teléfono, que le des todo a Facebook. Claro, porque cuando abres tu cuenta de Facebook que pertenece a Estados Unidos, le estás diciendo quién eres tú, quién es tu familia, qué intenciones tienes, qué ves, qué haces y demás. Nos tienen completamente vigilados por Facebook. Estados Unidos se está preocupando. China no solamente le está ganando en lo económico, le está ganando en, la, en las aplicaciones también, cosa que Estados Unidos había revolucionado y tenía todos con su tecnología, redes sociales, Internet y demás. China está levantando la mano y le está ganando a Facebook, que es estadounidense. ¿Y qué tiene que ver el 5G? Bueno, al parecer, el 3G, el 4G, etcétera, que tenemos en los teléfonos, que tenemos en la tecnología, que, que está implantado por los satélites y de todo lo demás, pues bueno, fue parte en Estados Unidos y la otra en Europa, al parecer. ¿Y quién va a meter el 5G actualmente por eh, que sus dispositivos se han desarrollado, han evolucionado y demás? ¿Quién, quién está metiendo el 5G y qué? Va a invadir a todo el mundo porque es el cambio. Del 3G pasamos al 4G y del 4G al 5G. ¿Quién lo va a meter? China. China lo va a meter. ¿Qué va a suceder? Pues que acaba con todo lo que es Estados Unidos. Económicamente, eh, en la información que tiene sobre, con redes sociales, la tendría en su poder China con TikTok. ¿Y qué va a tener con el 5G China el control y dominio de todo lo que es la tecnología actual y futura. Le quita, le arrebata de las manos todo eso a Estados Unidos. ¿Y por qué creen que Estados Unidos está con el tema del coronavirus y está poniendo en cuarentena a todos los demás países y demás? Sabemos que el virus existe y también sabemos que no es tan mortal, y sabemos que no se va a erradicar un virus, no se erradica un virus, se controla, un virus nos va a dar a todos, por qué deberíamos estar en pánico, porque eso quiere Estados Unidos, y para qué lo quiere Estados Unidos, para qué lo quiere, porque mi proyección, ahí va lo que no debo de decir, pero voy a decir y es mío, y no digan y después me digan es que tú dijiste y no fue cierto, es mi proyección solamente, es mi idea. Cuando esto comience a terminar, Estados Unidos va a querer sancionar ¿a quién? A China. ¿Y qué van a hacer? Van a, a meterle un bloqueo comercial. Le van a meter un bloqueo en compra quizá de, de barriles de petróleo. Incluso le pueden bloquear ahora sí que Irán ya no le esté vendiendo petróleo a, a China con yuanes para no fortalecer su economía. Y van a prohibir cosas chinas como el TikTok. Y lo del 5G que pues es la tecnología que viene y que no la van a implementar a todos. Quizás se la rebaten a los chinos. quizá vaya por ahí el asunto. Así que eso es el punto, ese es el punto del por qué estamos encerrados, ese es el punto del coronavirus, ese es el punto de los movimientos que se están haciendo con el petróleo, que sube, que baja, que no sé qué, ¿por qué creen que sube y por baja? por precisamente por esos puntos, por esas decisiones gubernamentales que vienen de Irán, de eh, Rusia principalmente, de China, de Estados Unidos ¿Por qué creen y la noticia que salió? ¿Y por qué creen que Donald Trump le puso valor a la cabeza de Maduro? ¿Por qué creen que está avanzando buques hacia Venezuela? de dónde ¿Y a quién, a quién le responde Venezuela? ¿De qué lado es Venezuela? Venezuela es del lado de China, de Rusia, de Corea Pero si no sabemos nada de esto Creemos que un virus... Surgió porque un chino se comió un murciélago. Y, y que el, el virus mata a todo aquel que se contagie. Y que nos está matando a todo el mundo. Y, y que eso es algo que sucedió de pronto. Ahora que ya conocen todo esto. Eh, ya pueden entender un poquito mejor el virus. Y después el virus tiene sus propios fenómenos en cada país. Y en cada región. Hay fotografías de pueblitos donde, en México, dónde echaron tierra en las carreteras, voltearon, a esos camiones de volteo, llenaron de tierra los caminos, las carreteras, para que nadie entre ni salga de los pueblos. ¿Por qué un chino se comió un murciélago en un mercado de China? En San Gaspar de los Tomates, están cerrando calles y no van a salir ni dejar entrar a nadie. ¿Vean la repercusión que causó eso? Cada fenómeno social se está haciendo, además de los intereses que tienen allá arriba con petróleo, poder, tecnología y demás cosas, economía. Cada pueblito, cada lugar está haciendo su propio fenómeno coronavirus. A todos nos está perjudicando hasta que Donald Trump doble las manos y diga, se acabó y ya. Si ustedes están viendo las vacunas, las están haciendo tres países. Tres países se supone están haciendo las vacunas. Igualito que en la Guerra Fría con la Guerra Espacial, con esta carrera espacial. En la carrera espacial estaba Rusia y Estados Unidos peleando por llegar a la Luna en la Guerra Fría. Ahora están peleando igual, pero por tener la vacuna. Vacuna que seguramente los chinos tienen, porque allá en China está controlado, ¿no? ¿Cómo lo pueden controlar? ¿De verdad de verdad lo controlaron con acciones sociales de no salgan de casa? Nada de eso. China está bien porque allá nació el, el, el virus, pero allá tienen ya el remedio. Cuando ustedes, cuando pase todo esto, se van a dar cuenta y van a empezar a salir muchos artículos y muchas noticias para, para demostrar qué fue lo que realmente sucedió y se van a dar cuenta que no estamos en una pandemia. Estamos en una guerra en una guerra fría, todo el mundo en algún momento se va a enfermar de coronavirus, todos. Lo que estamos haciendo es no saturar los hospitales. porque Cuando nos da gripa, ¿vamos al hospital? No, ¿verdad? Cuando nos da gripa, ¿qué hacemos? Compramos lo mismo para la temperatura y mantener la enfermedad, comer bien, eh, hidratarse bien y esperar a que pasen los días hasta que mejores. No saturamos los hospitales. Es lo que nos tendrían que haber dicho. Pero no. Nos dicen que si nos da, nos morimos. Y obviamente tenemos miedo. Y obviamente al primer estornudo, vamos a abarrotar los hospitales. Y en México, esa campaña asquerosísima de miedo y terror que infundieron todos esos medios de comunicación, ¿qué provocaron? Lo que está pasando. Que los hospitales sean rebasados, que no haya insumos, ¿y quién tiene la culpa?, el presidente, el presidente tuvo la culpa, incluso el presidente ha de haber contagiado como a medio millón de mexicanos y no lo sabemos, no, ¿quién tiene la culpa?, los medios, que atascaron de noticias de miedo a la población, ¿y a quién, a quién corresponden esos, esos medios?, ¿A quién, ¿de quién son pagados esos medios?, ya saben nuevamente, guerra política. Qué lamentable que vivamos esto. Qué lamentable que haya estos dos bandos. Por otro lado, déjenme les digo que hay un video, porque yo sé que ustedes no lo saben. País Italia. Espero que algunos ya sepan esto. Se presentó un reportaje en Italia. Que hablaba sobre que los chinos, habían creado un virus. ¿Qué habían sacado? De un murciélago. Programa de televisión en Italia. Reportaje en China sobre los virus que se estaban estudiando. El punto de este reportaje fue preguntar. ¿Por qué China creó este virus llamado coronavirus? Que puede, que si se le sale de la mano infecta a todo el mundo. La respuesta del, de los chinos. La respuesta de China fue por si las moscas. Lo creamos por si algún día se crea solo en la naturaleza y nosotros ya estemos preparados para eso. ¿Por qué no se da a conocer ese video en todo el mundo? ¿Por qué no sale Doriga a presentar eso? ¿Por qué no sale Loret de Mola? ¿Es una conspiración? ¿Es una tontería? ¿Es una falsedad? No, gente. Il virus polmonare da pipistrelli e topi serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste, vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa, preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la, pol la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un super virus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca, in fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Tedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei piccoli. I pistrelli della specie piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta anche se in forma non mortale nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato, è proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori inoltre l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi porque especie de estos tiempos es más prudente no meter en circulación organismos que. Ahí tenemos, ahí tenemos. Vieron, vieron, inyectar una proteína al... algo del SARS proveniente de los murciélagos aplicado en ratones, coronavirus y curiosamente dice, financiado por Estados Unidos, se sospecha financiado por Estados Unidos, eh, la polémica era el por qué crear una amenaza tan grande, la respuesta china fue, para estar preparados, por si esto se hace solo, eh, y se, se expande por el mundo, 2015, los tres países implicados, curioso, China, Italia, donde se puso el, el reportaje, y al parecer eh, Estados Unidos, que se sospechaba financió ese proyecto. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a tener que esperar a que Donald Trump diga cuándo ya podemos salir. Eso se los va a decir a, a la gente de Estados Unidos, y obviamente lo vamos a replicar en todos los países latinoamericanos. Así que yo no sé cuánto tarde esto. Pero sé que al final va a ser hasta que diga Estados Unidos. Y número dos y último. Número dos es que va a haber repercusiones para China. Es lo que estoy pensando. Es lo que yo imagino para darle la torre económicamente, tecnológicamente. Y con respecto a la invasión eh, territorial por, por parte de las redes sociales. En esta forma social. Y por último que sí que cuando se termine todo esto, todos vamos a empezar a abrir los ojos si es que somos personas que nos gusta la información y vamos a empezar a ver lo que había detrás de todo esto. Vamos a empezar a conocer qué países estaban involucrados, por qué era, etcétera Y vamos a descubrir que no es una pandemia que se soltó porque sí, por obra de la naturaleza, sino que detrás de todo eso hubo muchos más intereses. El virus existe y nos va a dar en algún momento. Así que esas son mis nuevas proyecciones y como les dije, es lo que digo yo, no para que se lo crean, ni para que me hagan caso, ni para que me sigan, eso, yo soy responsable de eso que digo para mí y mi familia quizá, pero no para ustedes, ustedes eh, sigan pensando lo que quieran pensar, como les dije, todos hablamos desde la profunda ignorancia y mi ignorancia es esta que les acabo de platicar, cada uno tendrá su propia ignorancia e idea, porque los que realmente saben son muy pocos. Y eso es todo. Aquí yo les di información, material y demás con respecto a lo que yo pienso, opino, creo, imagino, he vivido, experimentado y observo. Y ya, eso es todo. ¿ok? Quería hablar de esto del tema del coronavirus porque no he podido hacer videos al respecto. Les voy a decir una última noticia y es súper rara. Y se me olvidó y se me pasó a decirles... Yo como el creador de contenido nos mandan información de las networks. Información que a ustedes no les llega obviamente porque nada más es para los creadores. Esto que les voy a decir me lo tendría que haber quedado yo, pero no. Creo que soy el único que lo ha sacado en Twitter. El mensaje de estas networks, no voy a decir de cuál network, no es mi network, es una network mundial, era el siguiente. En YouTube, los videos que hagan sobre coronavirus ya se van a monetizar. Literal la palabra, ya se van a monetizar, porque no nos los monetizaban. Quien habla de coronavirus, en YouTube no nos pagaban, se desmonetizaban esos videos. Ahora la nueva, la nueva noticia es, los videos de coronavirus se van a monetizar, pero los que hablen del 5G se van a bajar. Y entonces fue cuando yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué los coronavirus ahora sí se monetizan y los del 5G se van a bajar? ¿Qué tiene que ver el 5G? ¿Y qué es el 5G? Y es cuando descubrí que el 5G, pues es chino. Los quiero mucho, mi nombre es Osla Castro. Quisiera poder seguir, pero es súper noche. Y, y vamos todos a dormir, a descansar. Lo que yo dije aquí, lo reitero nuevamente, es mi opinión. Ustedes créanse la suya y no vayan a decirme en mis redes sociales, tú dijiste, solo, solo vean, escuchen, tomen lo que quieran y lo que no, pues no y se acabó, ¿sale? Yo no vengo aquí a ser ningún profeta ni mesías ni mucho menos, solamente les platico con, con mi experiencia. Un abrazo a todos, los quiero.